Shalom, shalom, buenas noches a todos y jodesh todo. Que sea un buen mes este que se inicia en este mismo momento. Un mes que es todo el paradoja, porque históricamente ha sido un mes en el que han ocurrido, han tenido lugar las grandes catástrofes de la historia del pueblo de Israel y también es el mes en que el mes favorito, digamos, para el potencial de que se revele Mashiach. Los dos extremos a una única vez. Y por eso, al tiempo que es un mes, que eh, sus primeros nueve diez días, los pasamos tradicionalmente en una suerte de luto, de duelo, por la destrucción del templo de Yerushalayim, al mismo tiempo el mes se llama Menachem Av, el mes que conforta al Padre, o el Padre que conforta. Pero el mes que conforta al Padre, de tanta penuria, el Padre Celestial, de tanta penuria que ha tenido de sus hijos, estos somos nosotros. Este mes es el mes Menachem ab el mes que conforta al Padre. Me encontré... Me encontré hoy, hoy de mañana, después de mucho tiempo, con un libro que es el primer libro de relatos hasídicos que se publicó nunca. Después que Rabí Israel Bal Shem Tov iniciara la, la escuela, la corriente de la Hasidut y revelara la Hasidut dentro del pueblo de Israel, en el siglo XVIII, Después de eso, pasaron algunos años después de la muerte del Baal Shemto y de la recopilación de todo lo que sus discípulos habían presenciado u oído de él, se escribió este primer libro. Es un libro que se llama Shibheya Baal Shemto. Se podría traducir por las alabanzas del Baal Shemto. Y hay algo muy importante que, que tenemos que considerar en este libro y que lo hemos hablado ya incluso respecto de relatos de la Torá, relatos de la Torá misma. Este libro no tiene pretensión en sus relatos de traer verdades históricas. Hay, hay muchas verdades históricas entremezcladas entre sus relatos, pero también hay, muy, hay muchas cosas que probablemente no lo sean. Cuenta, cuenta el Baal Shemtov en otro de los libros de recopilaciones de él, el Keter Shemtov. No recuerdo en qué número de Torah del Keter Shemtov. Refiriéndose al verso de Yeshayau de Isaías, que dice: Torah hadashah meitititetze, una Torah nueva saldrá de mí. Y dice el Baal Shemtov, ¿qué es esa Torah nueva? Se trata de lo siguiente: hoy día. Para entender Torah, aquello con lo que contamos son narraciones. La Torah está llena de relatos que, en los que juegan distintas figuras, figuras históricas, y de cómo se conducen, piensan y lo que reciben a cambio. Todas estas figuras, dice el Val Shemto, de Labán, de Bilam, de Moshe de todos y cada uno de los participantes del relato de la Torá nos toca deducir la sustancia misma de la Torá. Torá jada ya una Torá nueva de mí saldrá, es la Torá del tiempo por venir, es la Torá de la conciencia de Mashiach. es la Torá en la que ya no necesitamos metáforas intermedias, es esa Torá que en el lenguaje que solemos compartir nosotros en las metáforas que nos son comunes, es la Torah que conecta lo divino que hay en mí de retorno con lo divino en que soy, sin más metáforas en el medio. Este libro, al iniciar la tradición de libros de relatos hasídicos, de alguna manera se para sobre esa base. Vamos a leer... A continuación yo lo tengo conmigo aquí en hebreo, eh, tomado del sitio, del sitio hebrewbooks.org eh, que incluye un, una cantidad enorme de libros en facsímil en PDF, muchos de ellos casi ilegibles, libros antiguos que no se imprimen hace muchísimos años, etc. Yo lo tengo aquí en hebreo y voy a leer con ustedes traduciendo espontáneamente mientras leo en hebreo, eh, las primeras páginas del libro que nos cuentan, seguramente no en verdad histórica estricta, e incluso vamos a ver que vamos a tener dos vertientes, incluso en el relato, que ambas no pueden haber sido ciertas a una vez, pero nos va a contar en metáforas especiales de las que el autor del relato quiere que aprendamos acerca de la verdad que hay detrás de ellas. Nos va a hablar de la vida de Rabbi Eliezer, alguien de quien no se habla en general, de quien muy poco hay escrito. Y sin embargo, es quien tuvo el mérito de traer al mundo nada menos que Rabbi Israel Baal Shemtov. Y el relato de su vida, de modo literal, en términos de verdad histórica, en caso de que realmente pueda existir algo como eso, no obra en nuestras manos. Lo que obra son las metáforas que alguien tejió alrededor de la vida de Rabí Eliezer, para que nosotros deduzcamos de su relato enseñanzas. Y allá vamos. Se cuenta que Rabí Eliezer, el padre de Baal Shemto, vivía en un país que la verdad tal como está escrito acá no sé ni cómo pronunciarlo. Alguna de esas pequeñas repúblicas que, que modificaban su nombre y sus límites con frecuencia en la zona de Rusia, Polonia, por todas esos... acaso Ucrania, vaya uno a saber. Allí vivía y él y su esposa ya eran ancianos al inicio de nuestro, de nuestro relato. Ya, ya eran considerados ancianos, digamos, para la expectativa de vida de aquellos tiempos. Y Rabiele Eliezer era, era un hombre muy pudoroso, muy modesto. Era un hombre muy grande en Torah y muy grande en su entrega al Creador. Pero a lo largo de toda su vida, toda su vida, se había mantenido... Básicamente en las tinieblas, oculto. Él obraba lo que obraba, estudiaba lo que estudiaba, sabía lo que sabía. Pero solo él y su creador sabían de verdad quién era Rabiel y Se cuenta que una vez llegaron asaltantes a la ciudad y tomaron una cantidad de hombres cautivos entre ellos a Rabbi Eliezer, y su esposa logró huir de la ciudad a otra ciudad en, en estado de extrema pobreza, no pudo llevarse consigo nada, y en la ciudad a la que llegó empezó a trabajar como partera y de eso se mantenía. Y entre tanto Rabbi Eliezer fue llevado por quienes lo captaron, por quienes lo atraparon, lo tomaron cautivo, a otro país muy lejano, a un país en el que no había judíos, y allí lo vendieron como esclavo. Y prestad atención, porque estamos hablando del papá del Baal Shem Tov, y el Baal Shem Tov nos enseñó que el inicio de todo Tikkun, como ustedes recordarán, es Ajna'ah, es asumir mi realidad estrictamente tal cual es lo cual quiere decir hacer paz con mi realidad estrictamente tal cual es, porque si no, no voy a poder trabajarla. Si yo me creo mi realidad algo distinto de lo que es, mi acción no va a tener los efectos que yo quiero que tenga. Y una aclaración más, a partir de este punto del relato, en el original hebreo, vamos a ver que varias veces, pero eso se va a notar menos en español, y no me voy, voy a intentar, no se a la tentación de detenerme cada vez para mostrarles, porque eso nos va a llevar a otras ramas. Pero hay semejanzas entre el relato que, la parte del relato que vamos a ver ahora, y el relato de Yosef, de José, en Bereshit, en Génesis. Cuando es llevado por los mercaderes a Egipto, a Mitzrayim, y allí es vendido, y después de ser vendido le pasa lo que pasa como siervo, y entonces es metido en la cárcel del faraón, y ahí están los ministros, y todo eso. En este cuento, en la forma de relatarlo, varias veces nos vamos a encontrar que el narrador nos hace un guiño con la historia de Yosef, usando cada vez que se le hace propicio el mismo lenguaje que la Torah usa para relatar lo que ocurre con Yosef. Ahora lo usa él para relatar lo que ocurre con Rabí Eliezer. Entonces Rabí Eliezer fue vendido a un hombre poderoso en ese país lejano en el que no había judíos. Y en el cual, como vamos a ver luego, no solo no había judíos, sino que si se descubría que alguien era judío, el juicio era muy rápido y era condenado a muerte. Nos cuenta entonces el Shimheaba Baal Shemtov que allí Rabi Eliezer, cuando fue vendido, se convirtió inmediatamente en un sirviente fiel de su nuevo amo y lo hizo con fe plena y con fidelidad, con fe y fidelidad al creador que lo puso en esta situación. Ajna, la primera etapa del Tikun que luego iba a sintetizar su hijo. Y por consiguiente halló gracia a ojos de su amo. Y su amo, así como hizo Potifar con Yusef, lo puso a la cabeza de su casa, lo puso a administrar su hogar y, y todo le iba bien, todo tiempo que Rabielieser, su esclavo, era el que administraba los asuntos de su hogar. Y tanto halló gracia Rabí de a ojos de su amo, que le pidió que le diera permiso de descansar los días sábado de su trabajo para poder cuidar Shabat en realidad. y así le fue concedido y pasaron muchos días, pasó mucho tiempo, y Rabiiezer pensaba todo el tiempo cuándo se iba a terminar este suplicio de estar sirviendo a un amo cualquiera, lejos de su hogar y lejos de su esposa. Y entonces un día pensó realmente que ya era el tiempo de escapar, de salvar a su alma. Y entonces durmió esa noche pensando en huir al día siguiente, pero esa noche, en un sueño, apareció alguien, una voz, y le dijo, no, no es tiempo aún, no apures tu tiempo, porque aún te toca quedarte en este país. Y entonces, al despertar, entendió que el sueño había sido verdadero y desistió de huir. Y entonces pasó algún día más y sucede que el amo de Rabi Eliezer tenía algún negocio, alguna cuestión muy importante, muy grande. Con quien hacía las veces de segundo del rey y principal asesor del rey. Y entonces se acostumbra en esos casos llevar algún buen obsequio, de modo tal que el amo de Rabbi Eliezer decidió llevar por obsequio a su mejor siervo, a Rabbi Eliezer, y llevarlo como obsequio para el segundo del rey. Y para que sea más meritorio a ojos del segundo del rey, el regalo que recibía, por supuesto, el amo de Rabí Eliezer le habló maravillas acerca de él y le dijo cuán grande y hábil y sabio era para administrar cualquier asunto. Y entonces, ni bien Rabí Eliezer pasó a vivir al servicio del segundo del rey, también halló gracia a sus ojos, de modo que el segundo del rey le dio un buen cuarto, un cuarto especial en un lugar tranquilo del palacio, para que estuviera allí en paz. <coughs> y la única misión que le encomendó, el único servicio que le ordenó cumplir, fue cada día cuando llegaba el segundo del rey, de retorno a su propio palacio, entonces Rabbi Eliezer, su siervo, debía salir a su encuentro con una palangana de agua y lavarle sus pies, porque así se acostumbraba a hacer con los hombres poderosos y los ministros importantes. Y durante todo el tiempo, salvo ese pequeño rato en que servía al segundo al rey, estaba sentado en su cuarto, y se ocupaba en Torá, estudiaba Torá y repasaba Torá y elevaba sus plegarias al Creador de día y de noche en el cuarto especial que le había sido concedido. Una vez se cuenta que el rey de este país tenía que salir a una guerra, a una guerra muy importante, a una guerra muy peligrosa y muy fuerte. Y entonces mandó llamar a su principal asesor, que era a su vez, su segundo, para que le aconsejara una buena estrategia y tácticas hábiles para, para obtener la victoria en la guerra. Y, y era una guerra realmente que se aspectaba, se veía muy difícil. De modo que el segundo del rey convocó más asesores y se reunieron y se plantearon todo tipo de escenarios y sin embargo no lograron dar con una estrategia y con una serie de tácticas que realmente pudieran transmitir al rey diciéndole, hazlo de este modo y vas a obtener victoria. De modo que el rey se llenó de furia contra todos ellos, contra todos sus zánganos mantenidos que en el momento en que él precisaba realmente consejo no le podían dar. Y por supuesto, su mayor furia se dirigió contra su segundo y su principal asesor, porque él era el responsable a la postre de traerle solución a su problema. De modo que, muy amargado y temeroso de su futuro y humillado, se fue del palacio del rey el segundo el principal asesor del monarca y llegó a su casa ofuscado de iracundo y cuando llegó a su casa Rabiel Eliezer, su siervo salió a su encuentro con la palangana de agua para lavar sus pies como acostumbraba y el segundo del rey lo corrió a un costado y no quiso saber de nada y fue directamente a su dormitorio y se acostó con rostro furioso y en realidad lleno de miedo. Y Rabiel Eliezer, que estaba muy bien, muy bien posesionado del papel que le tocaba. Acuérdense, Ajna, ah, en este momento me toca esto inevitablemente, porque yo no lo puedo resolver. Hasta que ayer me libere de esto, tengo que hacer esto bien. De modo que conduciéndose como el siervo fiel que venía siendo para él, le dijo Rabí Eliezer al Segundo del Rey, «Mi amo, ¿por qué te ves tan iracundo y tan lleno de miedo? Cuéntame, ¿acaso te puedo ayudar?» Y el Segundo del Rey lo despreció y lo echó de a su lado, pero puesto que Rabbi Eliezer, aunque nunca se había preparado para eso específicamente, sabía ser un siervo fiel y dedicado volvió una y otra vez y es más, en tanto su siervo quería el bien de su amo de modo que fue una y otra vez y otra vez más entró al dormitorio y le insistió a su amo el segundo del rey que le contara lo que, lo que le ocurría hasta que el segundo del rey no tuvo más remedio que compartir con Rabí Eliezer su terrible pena y el momento tan difícil en que se encontraba. Y Rabí Eliezer le dijo, igual como le dijo Yosef a los ministros de Faraón encerrados en la cárcel de Faraón, le dijo, fíjate, Eloquim, solo Hashem, tiene de verdad las respuestas y las soluciones. Y está escrito acerca de Hashem, en el canto que cantaron Moshe y el pueblo de Israel, después de entrar y salir del Mar Rojo, está escrito Hashem Ishmil hama Hashem es hombre de guerra. Hemos estudiado eso en otro contexto, no vamos a entrar ahora. Pero esa es la metáfora con que se describe Hashem en ese canto. De modo que le propuso Rabbi Eliezer a su amo, el segundo del rey, mira, te voy a proponer algo razonable. Yo voy a ayunar y voy a estar en estado de contrición, y entonces voy a pedir en plegaria a Hashem que me revele cuál es el secreto de esta guerra. Hizo tal cual le prometió a su amo, ayunó, y tras el ayuno, hizo lo que se llama una pregunta para el sueño. Y formulada la pregunta, se acostó a dormir y soñó. Y en el sueño, le fue respondido toda la estrategia y todos los modos de llevar adelante esa guerra cada punto, cada detalle de las tácticas que se debía llevar adelante. Todo en una explicación detallada. Y entonces, a la mañana siguiente, acudió a su señor, a su amo, y le contó con todo detalle cómo Hashem le había revelado, cómo le había sido revelado de los cielos el modo en que, Debía ser conducida a esta batalla para obtener en ella la victoria. ¡Ay! Y le pareció muy bien lo que oyó al segundo del rey. Y entonces enseguida se fue al palacio del rey. Y entró donde el rey con gran alegría. Y le dijo a tu pregunta de ayer, mi señor, mi rey, esto es lo que debemos hacer. Y le dijo palabra por palabra todo lo que había escuchado de su siervo. Claro, no le dijo que lo había escuchado de su siervo. Y le explicó cada detalle de la estrategia y cada detalle de cada táctica puntual que se debía seguir en la guerra para obtener la victoria. Y el rey, que no era tonto, Escuchó todo lo que le dijo su segundo, su asesor, y le dijo el rey, esto que me acabas de revelar no es meramente una estrategia o una solución al problema. Esto es peleioets. Esto es un consejo de maravilla. Un consejo de esos que pueden hacer pele, dar vuelta Subvertir el orden de todo. Y yo sé que Pele y Oetz, un consejo de este tamaño, no puede ser producto de una mente humana así como así. Ahí, detrás de este consejo, hay un hombre divino, un hombre conectado con Dios que ha recibido la revelación directamente de la fuente de todo lo divino. Y si no es así, es que esto viene exactamente del otro lado, del lado de la brujería, del lado de la tumá, ah, del lado de la impureza. Y ay, qué bien te conozco yo a ti, continuó el rey, y sé que tú no eres ningún hombre de Dios. Por consiguiente... Solo puedo deducir que en realidad me tenías engañado y solo eres un brujo. Y claro, bien sabido es qué castigo debía esperarle a alguien que se revelara siendo un brujo y que lo tenía así de oculto. De modo que el segundo del rey no tuvo más remedio que inmediatamente parar y decir no, no, no, aguarda un segundo, mi señor. En realidad esto no fue idea mía. Esto fue idea de este tipo que me regalaron por siervo. Esto fue idea de Rabbi Eliezer. Y le contó entonces cómo se había desarrollado toda la situación en su propio palacio, hasta que Rabbi Eliezer vio en un sueño todo el modo de salir victoriosos de esta guerra. Hasta aquí, primera parte del relato, y ahora viene la segunda versión de esta primera parte del relato. Porque en algún otro manuscrito lo que se encontró es que en realidad una vez estaba el rey de viaje navegando con toda su flota de guerra. Y se dirigía con toda su flota de muchos barcos a conquistar una ciudad fortificada. Y la ciudad fortificada no era muy grande. Y se veía muy fácil a sus ojos conquistarla. Y cuanto más se acercaba a esa ciudad fortificada con toda su flota, más liviano de, de pensamiento, liviano de conciencia se sentía, porque le parecía que, que iba a ser muy sencillo conquistar esta ciudad. De modo que, en determinado momento, propuso a sus comandantes, a sus capitanes, hoy vamos a dormir aquí, donde estamos anclando, y por la mañana, temprano, ni siquiera vamos a ocupar a todos nuestros guerreros ni a toda nuestra flota, sino que con unos pocos barcos vamos a arremeter hasta las costas de esta ciudad y sencillamente la vamos, la vamos a conquistar fácilmente. Y resulta que en esta versión del cuento, Rabi Eliezer también había sido vendido como esclavo y estaba ocupaba un lugar de marinero en uno de los barcos de la flota del rey. Y claro, se corrió el rumor de lo que se iba a llevar a cabo mañana. Y esa noche Rabí Eliezer tuvo un sueño y en ese sueño se le dijo que fuera rápido y le dijera al rey que de ninguna manera creyera que del modo en que él se lo proponía, esta ciudad iba a ser fácil de conquistar o iba a ser en absoluto conquistable, sino que si seguía la estrategia que se estaba proponiendo a la mañana siguiente, toda la flota que enviara se iba a perder y a continuación seguramente el rey mismo con la flota restante iban a sucumbir también. Porque le fue revelado en el sueño a Rabi Eliezer, que en las costas de la ciudad, alrededor de la ciudad, y cerca de sus orillas, había enormes barras de hierro clavadas en el fondo, que no se las veía en la superficie. Y todo barco que se acercara ahí, de uno u otro modo, iba a chocar contra ellas, iba a naufragar y se iba a hundir, y iban a morir toda su tripulación, y se iba a perder todo lo que había en ellas. ¡Ay! En el sueño también le fue revelado a Rabbi Eliezer otro camino, un camino por tierra para llegar a las entradas de la ciudad, incluso con detalles específicos de por dónde dirigirse y por dónde no en ese camino hacia la ciudad, de modo que la ciudad cayera en manos de la milicia del rey por completo. Casi al alba, el rey se levantó como tenía planeado y mandó despertar a todos los marineros, todos sus guerreros, de los distintos barcos que había elegido que se dirigieran a atacar la ciudad por mar. Y Rabí Eliezer entonces pidió de quien mandara en su barco que tenía que hablar urgentemente con el rey y que era muy importante que el rey le escuchase. De modo que, tal como se acostumbraba por el honor del rey, inmediatamente lo lavaron, lo afeitaron lo vistieron con buenos vestidos y lo llevaron en un barco pequeño hasta la nave del rey. Y allí le relató al rey todo lo que fue, le fue revelado de los cielos. Y le dijo al rey, si tú no me crees, puedes hacer lo siguiente. Porque como es sabido, en general, el personal que iba, los remeros... Y los guerreros que iban en la vanguardia en todo ese tipo de ataques, en general se trataba de presos, de condenados a muerte, de esclavos extranjeros. Y entonces le dijo, Rabbi era el rey, si no me cree, haz lo siguiente, manda un solo barco con condenados a muerte, con quienes de todos modos ya has resuelto que van a morir. Mándalos a ellos. Y si a ellos no les pasa lo que yo te acabo de decir, ve con toda tu flota y ataca. De lo contrario, escucha a mis palabras. Y realmente, realmente ocurrió, perdonen que realmente estoy leyendo porque esto está lleno de detalles y, y, y es tan mágico el modo en que está escrito, que estoy intentando respetar el ritmo de la escritura en hebreo y, y los y los deslices metafóricos de la escritura en hebreo efectivamente ocurrió que el rey envió una una de sus naves con condenados a muerte en ella a que atacaran la ciudad y naturalmente su barco chocó contra las barras de hierro y sobró y se hundió y murieron todos de tal modo el rey preguntó a rabí Eliezer, entonces si no era esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Y le respondió a rabí Eliezer, hay un camino, un camino que llega directo a la entrada desprotegida de la ciudad, y es por donde los pobladores de la ciudad están habituados a entrar y salir. Y le explicó todas las señales que debía tener en cuenta su ejército, y por dónde debían conducirse y por dónde no, y qué debían hacer. Y el rey lo escuchó con atención y lo obedeció en cada detalle y fue y conquistó la ciudad con mucha facilidad. Hasta aquí la segunda versión de la primera parte de nuestro relato. De ambas sale Rabi Eliezer tan próximo al rey como es posible y el rey dándole honores. Ha sido muy mareador hasta acá. ¿Se entiende lo que hemos contado hasta ahora de modo razonable? Baruch Hashem. Tenemos dos versiones de la primera parte de nuestro cuento. A continuación, la segunda parte. Tomemos esta versión o esta otra versión. La segunda parte dice así. El rey naturalmente llenó de honores a Rabbi Eliezer y lo convirtió en su ministro del ejército, para que fuera quien, que vivo, estableciera la estrategia para todas sus guerras. Porque vio, vio con inteligencia, y los reyes tienden a ser inteligentes, que Hashem, que el creador está con él, como está escrito en Yosef, y que todo lo que él hace, Hashem pone en ello el éxito, como está escrito literalmente acerca de Yosef. Y a cada lugar al que el rey enviaba a Rabieliezer Eliezer a determinar la estrategia de una guerra, salía victorioso, completamente victorioso de esta guerra y sin daños. Y mientras todo esto pasaba, Rabieliezer Eliezer de tanto en tanto le ocurría que se apesadumbraba su corazón y se preguntaba, qué iba a hacer de su fin, porque él ya era muy anciano en realidad, y, y tenía que, que volver a reunirse con su esposa y a estar en su lugar, con su comunidad, y, y se planteó un día una vez más, acaso ahora sí ya es momento de huir a mi país, de huir a mi lugar, y otra vez en un sueño le fue revelado de los cielos que aún debía permanecer en ese país en que estaba. Y pasó un día más y murió el segundo del rey. Y el rey, cuando murió su segundo, tomó a Rabbi Eliezer y lo puso en su lugar a que sea el segundo del rey y su principal asesor. Y le dio por esposa y Ustedes saben que cuando un rey te da una mujer por esposa no hay tal cosa como decir sí, pero no, en realidad me gustan más rubias. No, el rey te la dio por esposa, es tu esposa. Y a la que le dio por esposa era la hija del recién fallecido, segundo de abordo. Y naturalmente, Rabí Eliezer halló gracia a ojos del rey. Y por eso el rey se esforzó en hacerle los mejores honores. Más, Rabbi Eliezer era judío y estaba casado. De modo que aceptó porque no había otra posibilidad la esposa que le dio el rey y estableció con ella su hogar. Pero pasó el tiempo y Rabbi Eliezer no cejaba de evitar el de todo modo posible, siquiera tocar a la esposa que el rey le había dado. Y se esforzaba por no estar nunca en la casa. Y cuando estaba en la casa se esforzaba por encontrar el modo de escabullirse y de que no ocurriera que se encontrara durmiendo junto con su esposa. Y así... Y así pasó tiempo y tiempo y tiempo. Y este es el punto del relato en, en el cual quien nos lo está relatando siente la necesidad de recordarnos que en este país no había, no estaba permitido que viviera ningún judío y que cuando encontraban a alguien y probaban que era judío, o semi probaban, o cuarto probaban, o uno por ciento probaban, o no probaban nada pero decidían que era judío, lo condenaban inmediatamente a muerte. De modo que no había nada que Rabbi Eliezer pudiera hacer al respecto y permaneció varios años en esta situación. Imaginaos de qué estamos hablando, ¿no? Repasad la idea en la cabeza, permaneció varios años en esta situación y ya llevábamos años de otras y era anciano antes de que todo esto empezara. Y su esposa era partera en algún otro lado, o quizás ya había vuelto a su casa, pero él no lo sabía. Y pasaron años y un día no pudo evitar tener una conversación acerca de esto con su esposa. Su esposa lo encaró a cuatro ojos y le dijo, «¿Qué defecto tan, tan terrible has hallado en mí? Que años y años somos por voluntad del rey, marido y mujer» y nunca siquiera me tocaste y no te comportas conmigo como suelen los hombres comportarse con sus mujeres ni haces conmigo lo que ellos hacen con ellas. le respondió Rabí Eliezer júrame que no se lo contarás a nadie y te diré la verdad ella le juró y él le dijo soy judío y ella entendió todo. Y como entendía también quién era, qué tipo de persona era Rabi Eliezer, prestad atención a las próximas tres o cuatro frases, por favor. Como sabía quién era, se apresuró, sin discutir, sin plantear nada, se apresuró a poner en sus manos un tesoro de plata y oro y le dijo, vuélvete. Urgentemente a tu lugar No aguardes nada vuélvete a tu lugar Y Rabi Aliader salió al camino Y entonces mientras iba en camino a su lugar Aparecieron una banda de asaltantes Y le robaron todo lo que tenía Y seguía en el camino Como si nada Hemos estudiado esta idea Del como si nada En, en muchas metáforas distintas Y es tan fundamental y yo no conozco a nadie capaz de de, de de verdad realizarla y por supuesto tampoco en el espejo y trabajo en eso todos los días y por eso es tan tan importante seguir en el diente a cuanta metáfora rica de eso venga venga iluminándose el camino porque él era el segundo del rey y a los 15 minutos es un fugitivo en complicidad con la esposa que no es su esposa. Y es inmensamente rico y está en camino a su país. Y pasan 15 minutos más. Y es un hombre sin nada. Yendo por el camino. Y entonces, mientras es un hombre sin nada yendo por el camino, se le revela El Anabí, el profeta Elías. Y le dijo así. Por mérito de esto. Se va a nacer un hijo que va a alumbrar los ojos de Israel y en él se va a cumplir lo que está escrito en la profecía sin nombre, que está escrito, Asher et que en ti me voy a maravillar, que la maravilla que soy se va a notar en ti. Y pasé rápido por esta expresión y voy a volver a pasar rápido por ella. Y, y nos lo dejo para pensar, porque yo creo que a propósito, quien nos escribió el relato, lo escribió así, diciendo Eliabo en Abí, el profeta Elías, por mérito de esto, y no diciendo explícitamente por mérito de qué. ¿Por mérito de qué de todo esto? ¿O por mérito de una... Fracción de este relato o por mérito del relato entero. Esto no nos fue escrito para que lo interpretemos. Esto fue escrito para que lo sintamos. Donde nos agarramos del cuento, por mérito de eso se trata. Y entonces, Rabbi Eliezer continuó su camino después del anuncio, de, del anuncio de Eliau. Y prestaba atención a este otro detalle. Eliabo Anabí vino y le reveló, esto es lo que va a ocurrir, por mérito de esto vas a tener un hijo que así, asá. Y no es que le dijo esto y entonces le hizo aparecer una carroza de cristal, y... tirada por briosos corceles y vestidos lujosos, y otro tesoro en vez del tesoro que le habían afanado los asaltantes. No, no, vino, le anunció, vas a tener un hijo que todo esto, por mérito de esto, y desapareció. Y así siguió Radio Eliezer, el ahora por Diosero, caminando hasta que llegó a su hogar. Y halló a su esposa, que Baruch Hashem estaba con vida. Y los dos estaban muy cerca de los 100 años de edad. Y nunca habían tenido hijos. Y les nació un pequeño hijo. Les nació un hijo. Todos son pequeños. Le nació un hijo al que pusieron de nombre Israel. Y empezó a crecer el pequeño Israel. Y claro, sus padres eran muy ancianos. Y cuando él tenía apenas cinco años, llegó el turno a su papá de entregar su alma o de liberar su alma y tomó a su hijo en sus brazos y le dijo yo veo que tú vas a hacer alumbrar mi candela y no me tocó el mérito de poder criarte. mas atiende, hijo mío amado. Recuerda esto todos los días de tu vida. Hashem está contigo. Y por consiguiente, fuera de Hashem, jamás temas a nada a nadie, de nada. Y este fue el testamento que legó Rabí Eliezer a su hijo, a quien conocemos como Rabbi Israel Baal Shenton, y a quien debemos tanto, pero tanto, pero tanto. Cuando lo miramos en retrospectiva, cuando miramos desde esta frase que dijo, el relato que acabamos de compartir de su vida, entendemos que eso que le legó en palabras a sus hijos es lo que nos legó en la anécdota bífida, la anécdota con dos versiones, con dos lenguas, de su propia vida. No hay nada que temer, solo hay que estar atento. Y solo hay que estar preparados para, para esa conexión. Para esa conexión en la cual un sueño resulta revelarte lo que tú necesitas saber ahora mismo. Aún cuando tú no sabes que tú necesitas saberlo. El mayor secreto es... Ser el recipiente correcto, no para recibir el sueño, sino para darte cuenta que recibiste ese sueño. Y entonces tener el coraje y la sabiduría de interpretar el sueño y cumplir tu rol en él. Esos son los puntos de la vida en los cuales dejas de sentir probablemente esa sensación que, que hemos comentado muchas veces también. Eh, y que yo personalmente la he vivido tantas veces, de a veces uno siente que estás en una obra de teatro parado en medio del escenario, y hay muchos actores en la escena. Lo único que tú eres el único de todos los actores que no conoce el libreto, ni sabe qué obra es la que se está representando. Es, eh, es como la historia de Truman, la película, ¿verdad?, de Truman Show que en realidad todos eran actores y todos sabían el libreto, menos él. Y, y en realidad el libreto está. Está en las infinitas metáforas que nos regala la Torá y los que la siguen reescribiendo con sus propias vidas para darnos todas las indicaciones. Y a partir de ahí es nuestro el trabajo de la conexión. Eso, eso lo vamos a, a ejemplificar eh, seguramente en el próximo tiempo, eh, vamos a compartir algunos más de los relatos de este libro. Ya que, ya que lo busqué y lo descargué y lo llené de subrayados en mi iPad, vamos a aprovecharlo. Por lo pronto, algo de lo que hemos estado viendo, voy a dejar antes de algo de lo que hemos estado viendo. ¿Se acuerdan la semana pasada? La semana pasada estudiamos fundamentalmente dos citas de un gran sabio de la Mishnah llamado Akabia ben Mehalan El. Hay dos mil años entre él y el Baal Shemper, monedas más, monedas menos. Hoy vamos a volver a esas dos, muy rápidamente. Acá, cuando terminamos esto, fijaos, Eliabo Naví le dijo, por mérito de esto, y aunque cada uno de nosotros el esto lo puede cambiar por otra cosa, todas esas cosas son de lo que pasó en la vida de Rabí Eliezer y de qué hizo él con lo que pasó en su vida. Y viene Nabí y le dice por mérito de esto, o sea la postre por mérito tuyo, te va a nacer un hijo que va a ser Rabí Israel Baal Shempo. Y la semana pasada estudiamos el nombre de Rabia Akabia Ben-Mehalal El, y Irjakuja o y carbuja. No te voy a recomendar, hijo mío, ese fue el testamento de, de Akabiah Ben-Mehalal El. Todo lo contrario, <coughs> no te vas a valer de mi mérito para formar parte del concierto de sabios. Tus acciones te van a acercar y tus acciones te van a alejar. Y suena a una paradoja. Y seguramente vale la pena que, que meditemos largamente y que le hallemos distintas posibilidades a esta paradoja. Pero la primera, el pshat, el nivel básico de entendimiento de la paradoja, a mi humildísimo entender, es que tiene que ver con el mérito del Padre. ¿Cuál es la neyamá? que va a descargar, y esto se entiende mejor que como mérito, recipiente para recibir qué fuerza de luz en su hogar va a ser, va a depender del padre y de la madre. Pero, ¿qué es lo que va a hacer luego el hijo de su propia vida? ¿A dónde va a llegar? ¿Qué consideración y qué honor va a merecer? Eso ya va a depender de los actos propios de ese hijo.